Los medios tienen que revisar sus prácticas y poder brindar un relato más honesto y justo, que busque narrar la realidad sin violencia hacia las víctimas y sin gestos de encubrimiento. Nos merecemos otras formas de informar, que no destripen nuestra intimidad, que no nos expongan mientras siguen protegiendo a los agresores. Acá estamos juntas diciendo basta. Nos autoconvocamos en todo el país venciendo otra vez las distancias. Tenemos claro que no estamos solas, que nos tenemos entre todas. Y esa fuerza nos sostiene a pesar del miedo, del dolor, la rabia y la impotencia. No permitiremos que el poder continúe dominando nuestras libertades. Seguiremos tomando las calles y los espacios una y otra vez, las que sean necesarias, porque ya no contarán con la comodidad de nuestro silencio. Marchamos porque nuestros cuerpos no son territorio de conquista. Marchamos, porque esta no es la sociedad en la que queremos vivir. Marchamos para que no nos violen más. Bueno, así arranca esta charla panel con el colectivo Media Red y el colectivo Periódicas. Eh, dos organizaciones eh, cruzando los ríos, en realidad, porque, bueno, Periódicas está basada en Santa Fe, eh, y Media Red está basado, está basado en Uruguay, este colectivo. Eh, y bueno, estas actividades se están haciendo en el contexto de la campaña y las actividades regionales de Alto Mujeres Trabajando, eh, que es una campaña, una actividad organizada por Wikimedia Argentina, eh, Wikimedistas de Uruguay, Wikimedia Colombia, eh, ¿Quién es más, Constanza? Porque me voy a olvidar nombres seguramente. Este, pero bueno, en fin, son todos los, af, todos los afiliados y afiliadas de la red de Wikimedia. Y queríamos invitarlas a MediaRed y a Periódicas, porque ellas hace muchos años que están trabajando con esta filosofía de las coberturas colaborativas, pero además combinando algunos elementos de la cultura, de la cultura libre, utilizando licencias libres, utilizando licencias Creative Commons, pero además también aplicando tácticas de organización que son súper potentes e interesantes. Entonces, ahí quería preguntarles a ustedes, además de invitarlas a que se presenten brevemente, preguntarles, para un público que por ahí no sabe bien qué son las coberturas colaborativas, ¿cómo definirían ustedes esta táctica o práctica que, que implementan en las marchas y en las calles? Que quizás para organizar eso, ¿quieren empezar desde Media Red? Bueno, nos presentamos. Por acá Florencia, está Betty y Anita, Anita. Este, somos integrantes del colectivo Media Red, que es un colectivo de comunicación alternativa, feminista y, y mediactivista de Uruguay. Este, desde el 2016, en 2017, más o menos, estamos trabajando este, en, en la comunicación alternativa. Y bueno, para nosotras... Eh, las coberturas colaborativas básicamente son este, la articulación entre diferentes personas y colectivos eh, que participan de forma activa en el registro de determinada movilización. Este es uno de los ejes de trabajo eh, que nos parece fundamental para la comunicación alternativa, porque nos permite estar en diferentes territorios y poder cubrir este, la pluralidad de voces eh, tan distribuidos a lo largo del territorio, y también en el exterior, no solamente en Uruguay, porque articulamos también con colectivos de otros países. Y, y bueno, no, eh, las movilizaciones que cubrimos casi siempre son como las más masivas, ¿no? El 8M, el 25 de noviembre, la marcha de la diversidad, y movilizaciones espontáneas que se dan también, como fue el que arde del video ese que vimos recién, este, que también se armó una cobertura colaborativa re espontánea, porque fue este, en una semana se organizó toda esa tremenda movida eh, que se dio en enero que nunca vimos tantas personas en enero en Montevideo, creo eh, y bueno este, bueno, por ahí, no sé qué área ¿no? No sé, las coberturas colaborativas nos vienen a a dar como una un aire de, de esperanza en esto de transformar lo, lo que viene sucediéndonos o a las mujeres en las calles. Este, eh, entonces, transformamos todo lo que es el enojo y la ira en base a lo que son la, las noticias, y la información convencional, y en la, creamos, creamos cosas así como este video, eh, las redes con las compañeras del interior, es como darnos una esperanza de que con el feminismo y la comunicación se pueden hacer cosas grosas. O bueno, buenísimo, gracias chicas. De periódicas, Giselle, te veo que estás ahí, eh, o Priscila, querés decir vos, Dale. Arranco, arranco con la parte colaborativa. Mi nombre es Priscila Pereira, yo soy parte de periódicas, que es un medio transfeminista de la ciudad de Santa Fe, autogestivo que hace ya tres años que estamos en la ciudad, eh, no solamente haciendo una cobertura local, sino bueno, nos extendemos un poco para lo que es Paraná y para todo lo que es el centro, eh, la región. Eh, bueno, un poco es, vamos en la, misma, en, en la misma sintonía con las compañeras de mi red eh, las coberturas colaborativas sí nos vienen a traer esperanzas, o sea, traemos eh, de pronto nos empezamos a encontrar entre muchas fotógrafas, específicamente periódicas, tiene su grupo de fotógrafas. Que bueno, sí, vamos a marchas, hacemos coberturas de, de diferentes eh, eh, cosas, escenas que van pasando en la ciudad de Santa Fe, siempre con una mirada con, con perspectiva de género, siempre eh, con cuestiones digamos que, que nos atraviesan al colectivo y, y a todas las organizaciones que, que nos dirigimos. Eh, digamos, en esto, en la igualdad de derechos, en el feminismo. Y eh, nada, eh, venimos un poco eh, a, a empezar también a, a trabajar colectivamente, en el sentido de que el trabajo de la fotografía en sí es un trabajo muy individualista, eh, y muy agaparado por los varones, sobre todo en los medios de comunicación. Y bueno, de pronto, en un acante feminista que se hizo en la ciudad de Santa Fe hace unos años atrás, nos empezamos a, a ver las caras, las fotógrafas, ahí lo conocí a Titi con, con, con sus fotos, eh, allí se ya la conocía estando dentro de periódicas eh, Y bueno, esto de, de venir a, a decir, estamos acá, somos un montón... Eh, una anécdota que, que quería contarles con respecto a lo que son estas, estas coberturas colaborativas, es que hace unos años atrás, eh, cuando nos encontrábamos en marchas, eh, nos pasaba que había colegas varones haciendo coberturas, y era el empujón, era el ponerse adelante de la cámara, era el acá estoy, yo soy de este medio, porque este medio es el, es el medio, y de pronto nos encontramos las pibas y dijimos, che, para, Acá nosotras queremos contar algo, esta es nuestra historia, acá las que vamos a hacer los registros somos nosotras, porque realmente tenemos también una mirada que necesitamos empezar a mostrarles, porque también es, es real que, que los medios de comunicación eh, masivos, o, o los más conocidos de la ciudad de Santa Fe, eh, tienen su propia mirada. Y, y a veces eh, depende mucho de, del fotógrafo que, que está retratando o, o la chica del glitter, o que no hay diversidad de cuerpos, que no hay mujeres de los barrios eh, fotografiadas, o sea, mujeres que, que sostienen hoyos populares y también marchan el 8M, eh, agrupaciones de, de activistas gordes, eh, también eh, personas con discapacidades, y bueno, cuando nos empezamos a juntar y a pensar en estas coberturas colaborativas, decimos, Vamos a hacerlo de determinada manera con la diversidad que cada una tiene su ojo y como quiera realizarlo, pero sí con un eje que es bueno: esto, narrarnos, contarnos de nosotras, con la perspectiva que necesitamos, empezamos a mostrar en los medios y por ahí vamos. Eh, las dejo a mis compañeras. <risa> Eso, ¿qué quiere seguir, Titi, Gise? No sé. Chao. Eh, bueno, yo soy Gisela, eh, también formo parte de periódicas eh, Mi rol en periódicas es variado eh, Formo parte de diseño, ilustración y fotografía Y desde la fotografía y la ilustración es donde más me, me siento abarcada Por el tema de retratar otros cuerpos y, y visibilizar esos cuerpos Que por lo general, como decía Pri eh, no son tomados por los medios más básicos de comunicación o no son tenidos en cuenta. Entonces, eh, junto con mis compañeras, tratamos siempre de articular esas cosas y, y comentarnos entre nosotras también de, de, de qué es necesario, o qué no es necesario retratar, o, o yo también busco esa opinión entre ellas. Eh, por eso fomentamos eh, también el trabajo colaborativo entre nosotras porque... Nos vamos sumando entre nosotras de, de, de cuáles son nuestras miradas, o qué, qué conviene o no mostrar, o cuando yo tengo que ilustrar una nota, eh, pido ayuda a ella eh, de qué es lo que más conviene, o para dónde ir, o qué les parece lo que, lo que hice, si está bien, si le agrego algo más, si, si es inclusivo, porque por ahí cada una viene acarreada por cosas que, que, que no nos damos cuenta, que tenemos inconscientemente de, de, de ciento, ciertos patrones, y por ahí necesitamos la mirada de la otra para, para ajustar eh, esos detalles. Miren, me parecen que están diciendo como todas un montón de cosas reinteresantes, y yo creo que quiero hacerles mil preguntas. Así que voy a aprovechar y le voy a dar un giro, un poquito, a, a, para darle la introducción a Titi también, para que se presente, por algo que dijiste vos, Priscila, que me pareció súper interesante, esta idea de, bueno, qué, qué implica... Eh, fotografiar y hacer una cobertura colaborativa con perspectiva feminista no solamente que sean las pibas retratando, sino también esta mirada extra que aportan ustedes y sé que Titi ha trabajado un montón precisamente en retratar mujeres futbolistas desde su pasión por el fútbol y este es un componente muy importante de la campaña Alto Mujeres Trabajando y bueno Titi, ahí quiero también que cuentes un poco más también de esa experiencia ¿no? de cómo, qué implica retratar a mujeres en oficios donde normalmente no las vemos, ¿no? parecerá que no están. Bueno, ¿cómo están? Eh, yo soy Titi, Titi Nicola, también de, de la ciudad de Santa Fe, acá con mis compañeras, formo parte de periódicas, y también formamos parte las tres, y con un grupo bastante grande de fotógrafas feministas de acá de la zona, que también tuvimos ahí como una movida bastante organizada e interesante por el año 2018 más o menos, y después, bueno, quedó ahí, quedó el grupo, organizarse, ¿no? Pero seguimos haciendo cosas que surgieron cosas muy buenas acá en la ciudad. Eh, sí, una de las cosas que yo quería recuperar de esto es lo organizado o no de las coberturas también, porque a veces, si bien es muy necesario organizarse para que las cosas surjan y que todo salga como lo planeamos, eh, también es una cuestión de visibilizarnos, o sea, más allá de lo que retratamos, fue como identificarnos entre fotógrafas y que eso fue como, ah, mira la cantidad que somos retratando, y opinando lo mismo. Porque no solamente en la fotografía lo que nos atraviesa es la mirada en sí, y lo que capturamos, sino también después cosas como, por ejemplo, la edición, la formación que nosotras tenemos en edición de fotografía, que nos obligan a sacar las manchas, sacar los lunares, a sacar los granos, a adelgazar a la gente, o sea, cosas horrorosas que no queremos, y que también están atravesadas en nuestra formación como fotógrafos, y no los vemos hasta que empezamos a hablar entre compañeras y ver que eso sucede, digamos, y decir, che, ¿viste cómo están interpretando esto? Y bueno, en el caso del fútbol me parece que, digo el fútbol porque es lo que, lo que a mí me gusta, donde más o menos me fui, trato de unir pasiones porque no podría hacer todo, sino... Eh, y bueno, por un lado, retratando para Wikipedia, eh, visibilizar a estas mujeres futbolistas, digamos, como profesionales. Ahora claro, un poco pasó esa, esa moda, pero te, estaba como sacarme foto de la, de la futbolista hegemónica y que representaba otras cosas o hablar de otras cualidades que nada tenían que ver con su desempeño futbolístico profesional. Entonces, bueno, por ahí la estrategia fue por ese lado, empezar a ponerles rostro, ponerles cuerpo, pero en un sentido de, bueno, estas profesionales forman parte de este mundo, y eso fue el trabajo que hicimos más que nada para, para Wikipedia, digamos, para empezar sus, sus perfiles profesionales. Y por otro lado también participé en un proyecto, estoy participando ahora, que se llama Cuerpas Reales, Hinchas Reales, que somos alrededor de 78 clubes, es, es un proyecto con dos etapas, clubes de acá de la Argentina, y algunos de países limítrofes, y ahí también la conversación colectiva también, muy organizada, fue hablar de, justamente de esto, de qué es lo que vemos, cómo lo mostramos, cómo retratamos, cómo son esas mujeres que van a la cancha, esas mujeres hinchas. O sea, es la hincha hegemónica que enfoca la TV eh, porque solamente tiene características que le llaman la atención a ese hombre que está atrás de la cámara, ese hombre heterocis, eh, ¿O somos otras las mujeres que vamos a la cancha? ¿Qué identidad tenemos? ¿Qué lugares nos ganamos? ¿Cómo nos representamos ahí? Eh, y hacer toda una búsqueda conceptual de qué significa ocupar esos espacios, ¿no? Como hinchas, como mujeres, eh, espacios que generalmente fueron de hombres, muy habitados por hombres, y que incluso nosotras llegamos invitadas por hombres. Porque cuando te pones a, a, a buscar esas historias, siempre es un papá que te llevó, un hermano que te llevó, un primo, pero bueno, hoy ya lo estamos ocupando nosotras, nosotras tenemos una identidad, y una historia ahí y bueno, está buenísimo poder retratarlo desde todo ese lugar estético que también es luchar contra ciertos estereotipos de decir, bueno, ¿cómo retratamos a una gorda? ¿Cómo retratamos a una lesbiana? ¿Cómo retratamos a una persona trans? Y así ir buscando constantemente, no sé, de parte de nosotras es una, una discusión constante que tenemos es decir, ¿cómo no volver a caer a estereotipos nuevos? Inclusive desde la ilustración con GISE muchas veces nos preguntamos mucho, el el... Es difícil. <risa> es decir, no estamos reforzando estereotipos para otro lado? Eso es, es algo que, que me gustaría como eh, discutirlo con las compañeras de Media Red, ¿qué pasa con eso? A veces queremos como identificar eso y terminamos cayendo en nuevos estereotipos, en nuevas normas y bueno, no va por ahí. Sí, por ahí eso, las pibas de media red, digo, me parece que también, ¿no? Creo que esto, esta, la conversación dispara como un montón de lados, y por ahí hay algún lado de lo que dijeron las compañeras, que quisieran también agregar algo, añadir alguna cosa, alguna idea. Bueno, eh, coincidí mucho lo de los fotógrafos, que nos pasa en de marchas que te, te sorprende la cantidad de fotógrafos, valores que hay, y por ahí eso son, ha llegado a ser 20 y nosotras somos 10, y empezar a a reconocernos entre nosotras. Me ha pasado de estar en, en marchas y decir que eh, a veces tenemos dudas de cómo retratar esa marcha y con otras personas decir, ay, ah, a mí me pasa lo mismo. Y decir, ah, mira, porque a veces uno piensa que tal, que solo somos vos con esa duda, y encontrás a otro fotógrafo que capaz viene un poco hace más tiempo y dice no, a mí me pasa lo mismo, llego y me hago las mismas preguntas de, de cómo de, de, de, retrato a esa persona, cómo retrato esta marcha. Entonces está bueno como empezar a conocer entre nosotros y saber quiénes estamos ahí. Entonces es un poco, o sea, lo que decía hoy Priscila, que, o sea, coincidíamos recon pero pasaba lo mismo, vas a sacar una foto y se te mete un hombre encima, acá sacar la misma foto y entre nosotras tenemos como esa, no pasamos, no, no vos, y tenemos como otra dinámica, que siempre nos pasa, a los hombres no, pero nosotros no, no pasamos, no, no, y estamos media hora y es tipo, está bueno, pero a darse cuenta que está, que no llegamos a las mismas lógicas y que, o sea, las fotos las queremos todos. Pero sabemos que hay buenas prácticas y buenas formas de conseguirla también. No, yo que soy como más de, de, de la parte como audiovisual, como de hacer videos, este, me pasa también cuando veo los productos finales, ¿no? Cómo, cómo construyen el relato, ¿no? Que, que a veces ves los videos que hacen los grandes medios, los medios más hegemónicos, que sí, en general son varones. Eh, el lente que utilizan ya es diferente al nuestro. O sea, a mí, por ejemplo, personalmente, mi estética es como, como una visión como más cercana, como, casi, o sea, yo te voy a sacar una foto de cerca, me vas a ver cerca. No voy a estar en la otra esquina sacándote con un tele, y te voy a hacer un primerísimo primer plano sin que vos sepas. Porque es una cuestión ética eso también. O no te voy a estar filmando la marcha nada más con dron. Que queda divina la, la toma del dron. Está bueno también, o sea, no estoy en contra del dron, pero... O sea, me parece que el dron funciona, para mí, eh, como para ver la cantidad de gente que va a una marcha. No para estar siguiendo, mirando desde arriba como si fuera un todopoderoso, este, ¿entendés? El punto de vista, o sea... Sí, con, no hay que seguir... estar adentro, ¿viste? Están, o sea, adentro de, de la movida y, y escuchar lo que están cantando, o sea, respetar también, escucho mucho lo que dicen, ¿viste? No sé, o sea, utilizo el lenguaje, ¿no? las dos cosas, la imagen y el screen, este, que es tan importante. Nosotros para ahí sumamos mucho, para, para sumar a lo que estás diciendo, hablamos mucho del concepto de narrarnos a nosotras mismas, que esa cuestión de estar adentro de la marcha y de sacar la foto desde ahí adentro, desde esa óptica, de ese lugar, inclusive desde lugares diferentes, porque cada una está viendo algo diferente de lo mismo, eh, también lo traemos de las asambleas, también lo traemos de la organización. Hay un montón de saberes, un montón de cosas que venimos de lo que está sucediendo. Que sabemos que lo que está sucediendo es algo que viene organizándose, que tiene sus palabras, sus ideales, sus luchas, y no que venimos un día de afuera solamente el 8 HM de a retratar y me fue mi casa. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, que se, se traduce mucho en lo visual. Sí, la, las coberturas colaborativas nos permiten mucho eso de organizar la forma de narrar lo que queremos contar, y eh, generar las redes con las compañeras que vienen moviendo y eh, planificando las formas de accionar en la calle, para que eso después sea, como decía Florencia, más cercano, más real o más feminista. Sí, aparte ya como que tenemos este, las coberturas colaborativas las tenemos tan internalizadas que cuando Surge algo espontáneo, también espontáneamente nos organizamos, sale, por ejemplo, la cobertura de, de que Arda, que estábamos hablando recién, fue re espontáneo, y se también de cobertura de todo el país, nos llegó material de todos lados, contexto de las compañeras, que también eso de, de lo que tiene la cobertura colaborativa, es que nos permite, o sea, que las compañeras que están en el interior puedan mostrar su trabajo también, puedan mostrar sus proclamas, este, mandarnos los textos, mandarnos todo lo que quieran, este, y, y, y salirse de eso de dar voz, ¿entendés? Si no, no, ser un canal para que las la que hablen por sí, por sí mismas, ¿entendés? No darles voz a nadie porque quién somos para darle a voz, voz a alguien, o sea. O sea, darles el medio, sí, y identificar también la tecnología, porque o sea cualquier persona puede salir con un celular a, a, a registrar en el lugar que esté, eso es repotente acá, porque te llegan imágenes de no sé dolores de no sé de pueblos random del interior que hicieron una, una pequeña marcha una pequeña movilización y que igual tiene tremenda fuerza porque no llega o sea es eh, no, las redes nos permiten llegar a, a muchos lugares y también que en muchos lugares nos lleguen a nosotros o sea Mediarred funciona como canal como medio para eso o sea y está ahí, está ahí. Quiero retomar lo que dijo una de las compañeras a esto de que estamos, el cuidado que tenemos entre nosotras mismas a la hora de hacer una cobertura, ¿cómo, cómo se traslada digamos, a la marcha? Eh, a mí me, me daba mucha risa porque hace ya, antes de la pandemia, la última marcha que hicimos cobertura con el grupo que dice Titi, que es fotógrafa de feministas, que fuimos este grupo de compañeras que de pronto nos empezamos a a dar cuenta que nos veíamos las caras en las marchas que todas estábamos en la misma movida pero bueno eh, faltaba algo y fue el feminismo lo que al final nos terminó como ahí eh, juntando y diciendo che qué pasa la verdad hacer coberturas y demás cuestiones eh, pero bueno me acuerdo de que bueno con esto de que hay medios como dicen que, que no están nunca porque hay un femicidio de una piba y no están en la plaza eh, hay un, un evento de, o un pedido por, qué sé yo, por el cupo laboral trans y tampoco están en la plaza. Pero el 8M, que es una marcha donde es mucha más la magnitud de, de, de gente que sale a la calle, ahí están, porque es el 8M. Entonces, bueno, eh, me acuerdo que en una de las últimas coberturas lo que nos pasaba era de que había, bueno, fotógrafos varones que, que aparecían y de pronto, o sea, no, ni siquiera estaba esa cosa mezquina de decir... Eh, yo quiero hacer esta foto. No, en un momento el muchacho, el, este señor se pone adelante y teníamos una compañera adentro de un tacho de, de un cesto de, de basura que había tomado altura para sacar una foto general por donde venía la marcha. Y el tipo estaba adelante y le cagaba la foto, o sea, eh, o sea y, no, y nos habíamos corrido todas para que ella, porque la foto era de ella, o sea, era, estábamos todas esperando sí. que la ah, bueno, Ahí se articuló, empezamos con un grupo de pibas, lo fuimos, lo encaramos al tipo, che, ¿te podés correr, por favor? Que hay una compañera que está queriendo hacer la foto. Y bueno, y ahí es como que dijimos, che, qué, qué poderoso esto. Y no solamente con las fotógrafas. Pasa que muchas de las personas a las cuales nosotras retratamos nos conocen, o sea, saben quiénes somos. Estamos todas, nos encontramos en estos lugares. Y no solamente el 8M, nos encontramos. En un montón, hasta en los bares, vamos a decirlo, porque hasta buscamos esos lugares de, de encuentro para, para poder seguir buscando Y. No, el encontramos el todo el año con la misma persona. ¿Sí? Más sí. en Santa Fe, que nos conocemos la mayoría, entonces no es lo mismo que vaya una de nosotras tres a sacar una foto que aparezca un chabón que nada, no, no, salí acá, no te va a posar, no te va a No, no va a estar dispuesta a que le saquen la foto. Las compañeras también apoyan eso y pasó con una de las últimas intervenciones del 8M, de un grupo que se llama MAFIA, que hacen eh, intervenciones artísticas, que el tipo tenía un lente, que se ve que era un gran angular, y necesitaba estar adelante, adelante de toda la intervención, y éramos un montón, pero un montón de fotógrafas, había una chica con una camarita con rollo, analógica, divina, y estábamos todas en un espacio de respeto a la intervención de las compañeras, y bueno, yo empecé, yo soy muy bocona, Empecé como, che, bueno, te podés correr, ya está, nos toca a nosotras, esta es nuestra marcha, que qué sé yo, lo empecé como medio agitar, y el tipo no me daba ni cinco de pelota, y la piba que estaba haciendo la intervención artística, se paró y le, y le dijo como, disculpá, te podés correr que las que hay mujeres acá retratando, y yo le dije, vamos, va. o sea, como que, también o sea, él excede al grupo de fotógrafas, yo creo que ya es el movimiento, el que está entendiendo la necesidad de que seamos nosotras las que empecemos a ocupar estos lugares. Bueno, me encanta porque además todo esto como une perfecto con el, el lema de la campaña esta que estamos organizando con el 8M, ¿no? ¡Alto, mujeres trabajando! O sea, córranse, estamos sacando fotos, estamos haciendo nuestras cosas... Me parece que algo también súper interesante de lo que están comentando mucho es el tema de la visibilidad del interior, ¿no? Eh, esto me parece que es como clave, porque bueno, Periódicas es un medio de Santa Fe, y en Media Red las coberturas colaborativas han sacado fotos desde Durazno hasta Tomás Gomenzoro, más o menos, este, y han recibido fotos de, eso, de, de todos esos lugares. Y quizás sería como interesante también... Todo el trabajo que ustedes hacen tiene mucho que ver con esto, ¿no? con visibilizar identidades que han sido históricamente excluidas, marginadas, también ¿no? como traer esta nueva perspectiva, y en, en todo esto de la organización, digamos, ¿cómo les parece que juega de alguna manera el, las tecnologías digitales? Digamos, ¿no? O sea, de qué manera todos, esto es un proceso de alguna manera facilitado por las tecnologías, facilitados por, la, por las plataformas. ¿Y qué rol juega Wikipedia y las licencias Creative Commons en, en todo eso? ¿no? O sea, que quizás por ahí es un, un tema ¿no? para, para ampliar un poco más, como el rol de la cultura libre en ese proceso de visibilización y, y de, de poner en juego cosas que normalmente no se verían en ciertos medios más tradicionales. ¿Contamos un poco? ¿Nadie? ¿Arrancamos? ¿Arrancó? Sí, no hay nada. <risa> me repite la pregunta, profesora. <risa> no, mentira. Eh, bien, eh, media red me viene como haciéndose, eh, viene como a, a surgir de, de varias inquietudes que tenemos eh, las integrantes este, a la hora de, de pensarnos en eh, el futuro. Eh, la comunicación, el feminismo, el antirracismo el racismo Entonces, eh, esto de, de, de ver cómo las licenciaturas libres nos permiten salirnos de ese enfoque tan masculino que tiene la imagen, ¿no? De, de los créditos, de, de, de la existencia, del de, de poder de la comunicación, este, y aliarnos con, con las pibas, con la barra de Wikimedia Que nos habilita licencias Que nos permiten visibilizar a las gurisas Aunque estemos generando contenidos libres este, Nos parece como súper poderoso Aprendemos pila sobre licencia eh, Aprendemos mucho sobre el, el sacarnos las brisas nuevas de media red vienen con el chip de la universidad, vienen con el chip de la academia. Entonces, eh, involucrarnos con la comunicación este, eh, de la multimedia, como por ejemplo, es como también sacudirlas, sacudirnos. Eh, los medios de comunicación nos sirvieron pila, nos sirven para organizar desde el grupo y la red, con las compañeras del interior, hasta para hacer visible las plataformas que nosotros usamos son eh, Instagram, Facebook, Twitter, o sea, no y tenemos ahora, gracias a esfuerzos que hicimos con, con algunos fondos que venimos recibiendo, generar un espacio de eh, una web que se llama Mediativismo Uy, este, y que lo hacemos con, con el compromiso de otros, otros compañeros y otros colectivos que, que bueno, que son la barra de multimedia que nos dan toda esta visión eh, de lo que son las licenciaturas libres, de las licenciaturas con crédito. este Así que bueno, es como, estamos explorando y explotando la forma de comunicar. Y aparte nos permite crear como una memoria colectiva también, bueno, o sea, eh, tenemos donde subir, donde subir unas fotos, la, la vez pasada estaba en un taller que dijiste vos estás y esto estuvo bueno tener donde subir las fotos saber que hay un lugar que era Wikimedia Commons que o sea, no te tenés que preocupar del tamaño de las fotos que a veces tipo bueno cómo nos pasamos las fotos tener el respaldo de eso y que sea un lugar accesible que lo puedan ver de otras de otros lugares que yo pueda buscar una foto de una marcha feminista que por ahí sucedió en Argentina o en España, o en otro lugar, y tener acceso de forma más fácil. O sea, tengo la computadora, tengo internet, y llevo a la foto. Entonces eso, eso está bueno y poder, a través de eso también, crear otros materiales, y, usar, y usarlo de alguna manera también. Eso creo que nos parece bastante importante, porque las fotos están, sacamos un montón de fotos, pero que no queden en la nada, que al, a veces, no sé, eh, publicamos cinco o seis, pero después nos quedan como veinticinco, 30 y que otras personas por ahí las puedan usar y, y que sirvan, para crear memoria y para saber qué pasó en ese momento histórico. más después, cuando nosotras no estemos, por lo menos las fotos estén lado Claro, y también este, los contenidos que, que generamos sirven como insumo para otras compañeras artistas que capaz que toman esa foto que, que vos no la viste y ven algo y te arman un collage o te arman, no sé, un flyer o algo diferente con esa foto tuya. A nosotros nos encanta cuando cuando otros colectivos agarran fotos de media red, nos ponemos re contentas. Porque es como, es como justamente eso, crear como un relato colectivo, ¿no? Del movimiento. Cuando, cuando toman una foto y le hacen no sé qué, o un video, y, y lo, lo juntan con otra cosa y no sé qué, y, y hacen cosas que vos nunca pensaste que eso funcionaría ahí, o de, de tal manera, y de repente hacen otra cosa nada que ver, y está buenísimo. A me parece que en, es, en ese sentido tiene como relación ¿no? el feminismo, porque me parece que es un, real, un relato colectivo también, ¿no? Sí, esta, esta importancia que me parece que están señalando todas ustedes, que es la importancia de compartir, ¿no? O sea, compartir espacios, compartir conocimientos, compartir problemas, compartir discusiones, y compartir también lo que producen, ¿no? Y además ni les cuento como el, lo eh, eh, falocéntrico, el, el, el, la dominación falocéntrica que hay en las plataformas de Instagram, Twitter, Facebook y demás, ¿no? Este, bueno, pero me parece que Titi seguro también la veo ahí que estuvo tomando notas, eh, y le voy a dar la palabra también porque ella tiene un montón para decir en esto, me parece. Sí, tomaba un poco de nota de, de lo que decía la compañera de esto de la memoria colectiva, que me parece que es algo fundamental en usar Commons como plataforma. Nosotros ya hablamos generalmente de, un, de Commons como un repositorio libre, abierto y gratuito. Termina siendo como ese lugar donde de algún modo puede quedar todo junto, podemos volver. Porque la primera mirada que a nosotros nos pasó con el grupo de fotógrafos feministas, fue esta cuestión de... Primero que las redes sociales te atan un poco a, a lo estético, también. A esa necesidad del me gusta, a esa necesidad de la reacción, a esa necesidad de, de elegir qué es lo que está bueno para subir. Inclusive nosotras, a nuestra exigencia eh, de calidad y cosas así, de, de técnica, como fotógrafos, a veces como que nos ponemos a elegir y nos ponemos ahí un poco más duras, que está bueno, pero a veces es como... Bueno, tenemos mucho más que decir que, que esa técnica que, que aparece en una foto. Entonces, eh, con estos dos repositorios, y con estas licencias, eh, el derecho a decidir, que me parece que es algo que, que venimos trabajando mucho desde los feminismos, eh, desde muchas luchas que tenemos, y en la en licencia de la foto pasa básicamente eso, es decir, bueno, en las redes sociales no nos preguntamos de quiénes son los derechos, qué pasa si alguien me roba la foto... O sea, no nos hacemos esas preguntas. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de licencias libres y de Wikicommons, y le habrán pasado en algunos talleres, empiezan a preguntar, ¿y de quién es la foto? ¿Y mi derecho qué? ¿Y mi nombre dónde está? Y son preguntas que nunca se hicieron sobre las redes sociales. Tan buena ahora, está buenísimo que se las hagan, pero ah, las en todas las plataformas. O sea, yo siempre como que caigo en lo mismo. Entonces acá por lo menos es, es esta, esta cuestión de decir, bueno, el derecho de decidir qué quiero hacer con mi foto y qué quiero que suceda con mi foto, que un poco esto que, que nombraban las compañeras sobre la remezcla a mí me parece súper interesante, eh, porque es esto, bueno, yo este es mi mensaje, ahora qué pasa con este mensaje y cómo crece y cómo se resignifica, tiene que ver con el discurso que tenemos en los feminismos, que no es un discurso acabado, que es un discurso que está en constante construcción, entonces me parece que va todo muy de la mano sí hay muchas discusiones que darnos en cuanto a las licencias comerciales o no, a las cuestiones éticas, qué pasa cuando esa foto llega a manos de gente que hace cosas eh, con sentidos horribles eh, sobre nuestros materiales, qué pasa con la autoría, porque sabemos que Wikimedia y que las licencias libres tienen siempre el autor, la autora primero, ¿no? ¿Pero qué pasa con las prácticas culturales que tenemos, generalmente como sociedad, y que eso no se respeta? Que la fotografía, nunca estamos preguntándonos de dónde salió, si la sacó alguien, dónde está esa foto. O sea, hay un montón de discusiones que darse, pero me parece que no tienen que ver directamente con las licencias libres, sino bueno, con, con qué queremos hacer, qué pasa con nuestro material y cómo queremos donarlo. Y otra cosa, pensar un poco más al futuro, y que está bueno pensarlo en el presente de hoy, es decir, la cantidad de, de documentos que estamos creando. Me parece que cuando ahí la compañera decía esa cantidad de fotos que nos quedan en el disco rígido, bueno, saber que están ahí, y saber que el día de mañana eso va a ser una construcción increíble para esta época que estamos viviendo. O sea, no sé, me pasaba ayer que estaba viendo, una, acá inaugurado una baldosa que cuenta una, una historia feminista de una esquina en particular, y que recuperan eso a partir de una foto que sacó alguien que no saben quién es, eh, y por eso identifican una esquina en particular de la ciudad de Santa Fe para, para poder recuperar y contar la parte de una historia de acá, eh, que era de, de mujeres... Eh, bueno, no me acuerdo bien cómo era el concepto de, de la baldosa en este... Son siete baldosas que se van a colocar. Entonces yo digo, bueno, a partir de una foto cómo pudieron recuperar la historia y a nosotros nos va a pasar lo mismo, o sea, todo nuestro material, todo lo que tenemos a disposición, el día de mañana va a contar una historia tremenda y va a ser contada por mujeres, disidencias, re relatos colectivos. O sea, ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más pueden pedir las, las generaciones futuras que, que le estamos dejando, bueno, todo eso que quizá hoy no, no es como tan valorado, entre comillas, digamos, porque tenemos como un montón de material ahí tirado y viendo a ver qué hacemos con todo eso, pero sé que el día de mañana eso va a ser... Un montón para las generaciones Y una cosita más que agrego es el, la, el tema de federalizar la, la mirada A nosotros nos pasó mucho también en el discurso santafesino De que esta, esta idea de romper los medios eh, hegemónicos Que también nos pasa con la creación del medio periódicas Tiene que ver con qué, qué se muestra, ¿no? Eh, que muchas veces acá nos pasa a nivel argentino Que se muestra mucho eh, cómo se vive todo en Buenos Aires y la verdad que es muy diferente lo que pasa en Buenos Aires a lo que pasa en los pueblos a lo que pasa en las ciudades como acá. muchas veces tuvimos que explicar que acá la gente va en familia, a las marchas, de que no tenemos que salir corriendo, de que no tenemos que tomarnos la cara, de que no tenemos que escribir nuestro número de teléfono en los cuerpos, que es un garrón, que eso ha pasado, que forma parte de la historia de nuestro país, en las luchas, en las luchas sociales pero que bueno, que eso acá aún no pasa, y que el reflejo, el retrato de esa lucha era otra acá en la ciudad, y que son otras las caras, que son otros los cuerpos, que son otras las facciones, eh, y bueno, eso me parece que está buenísimo y que, que tiene que ver solamente con el relato visual. Sí, además, algo de lo que decías, Kiti, como me quedé pensando, ¿no? De un poco de lo que venían diciendo todas, en realidad... Primero eso que decís vos es tal cual, ¿no? O sea que esto quedaría tirado en los discos rígidos de alguien y además quedaría después, con el, las leyes de derecho de autor actual, 70 años, hasta que fallezcan todas, y ese disco rígido no le va a servir a, a nadie, digamos, ¿no? Pero además, pensaba en esto que decía Flor también un poco, ¿no? En esta cuestión de, de que, bueno, que ella saca la foto cuando está cerca, y entonces la persona que la ve, la ve, digamos, ¿no? O sea, se da cuenta. Y como a veces eso también es súper violatorio, de alguna manera, ¿no? Esta idea de la lente angular, de la intimidad de las pibas. Y eh, para colmo, eso después le queda como autoría al, al, al, al, al, al, al flaco que fue y sacó esa foto, ¿no? O sea, el que termina teniendo el derecho de autor sobre eso es el, el flaco que sacó la foto. No la piba que está retratada... Y, y de alguna manera, ¿no? Como al final termina siendo otra vez la reapropiación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, de las cuerpos de las mujeres, que es básicamente como otra vía para de nuevo reapropiar eh, eso a través del de derecho de autor, ¿no? De los cuerpos, de los relatos, de nuestras luchas, de todo. Sí, yo creo que también incluso algo que nos está pasando, que nos, venía, nos viene pasando en las últimas marchas y que también... Eh, nos podemos dar la, la, la discusión, es qué pasa con las infancias también que acompañan a las marchas, eh, qué pasa con el retrato de... Yo, yo soy como muy de que pregunto a la mamá, y, y incluso también me, me atrevo a preguntarle a, a la infancia que estoy retratando, ¿te, ¿te puedo sacar una foto? Por lo general es gente que está también, en, son niñas, que están empapadas, y empapados, y empapades, de, de, de una nueva generación de, de lucha y, y no tienen problema y hacen sus propios carteles, pero me parece que tiene que haber como una cuestión de respeto que, que durante muchísimos años eh, no, no estuvo. Y así como también por ahí se busca la imagen, como digo, que, que, que no tienen la culpa la piba que se pone el litter, pero eh, como que también esto, cómo se romantiza a veces al, al movimiento o cómo se lo demoniza, porque buscan alguna imagen capaz que una piba pintando un graffiti pidiendo justicia, eh, podemos sentarnos y repensarnos en ese sentido, bueno, repensemos también las de infancia. A la hora de ilustrar una nota, la ilustramos con, con la cara de, de niñas. necesitamos que, que se vea el rostro de, de, de esos niñas. es como que es un montón para trabajar, y yo creo que eso lo empezamos a hacer nosotras, o sea, no, no, no creo, estoy, estoy, estoy segura de que somos nosotras las que, nos sentamos en ronda y a, y a decir, che, mirá, salió esta nota con esta foto. ¿Por qué? No, no da, la bajamos. Y también nos permitimos esto de la discusión y de equivocarnos. Y aceptar que nos equivocamos a veces, porque también estamos aprendiendo en el hacer. Pero bueno, son un montón de cosas, como Titi dijo, el tema de, de, de, la, de qué pasa con las licencias, con todo, cada vez que liberamos una foto, que nos estamos dando el debate y nos vamos estamos dando este paso para poder charlarlo también sí yo creo que ese el punto del ético digamos de la discusión sobre las licencias es fundamental y creo que también es como Titi y, y bueno y todas en realidad no es algo que también es una discusión interna que nos debemos me parece como comunidad editora y editores de, de Wikipedia porque sí hay veces digamos a mí me ha pasado no encontrarme con fotos en ciertos artículos donde yo decía, mm, esta foto para retratar este tema mm, está peligrosa esta foto, ¿no? O sea, es difícil porque, bueno, por ahí no es la foto adecuada, por ahí reproduce un estigma, ¿no? Y me parece que eso es también algo que necesitamos como tender este puente con, con colectivos como ustedes, justamente para traer esta discusión también a la interna de nuestro movimiento por el conocimiento abierto, ¿no? Para decir, no, bueno, miren, hay límites también para las cosas que ponemos y cómo las ponemos y en dónde las ponemos. Eh, para ir cerrando esto, este, la charla a mí me parece súper interesante, me quedaría mil horas, eh, pero bueno, vamos a tomar una pregunta de, de, de, que hicieron ahí en el chat eh, de YouTube, y que eh, Belén preguntaba ¿Qué se busca cuando se hace una cobertura? Eh, se charla eso previo, previamente, sobre todo para las coberturas de marchas y movilizaciones, así que bueno, ahí no sé quién quiere agarrar esa pregunta... en nuestro caso en periódicas eh, nos ha pasado las dos cosas o sea, ya venimos hace tres años cubriendo marchas y hay veces o las primeras en que bueno al principio éramos Tito y yo después se sumó Pri y era bueno vos sacamos sacamos retratamos eh, lo que está pasando y como cada una tiene su mirada propia las fotos nunca son las mismas y por lo general ni siquiera de las mismas personas ni los mismos carteles o, son totalmente distintas y tienen una diversidad eh, importante. Y después nos pasó hace un tiempo, ya el año pasado, de, de charlar y ver que nos veníamos repitiendo en, en lo, que, lo que recatábamos, como que eh, veníamos mostrando siempre lo mismo y estábamos como un poco cansadas, o a veces aburridas de eso incluso, porque queríamos mostrar otras cosas y hacer otras cosas. Y en esos casos sí, nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos mostrar O una marcha del orgullo de decir qué podemos contar? Pensemos antes, eh, vamos a sacar solo retratos, eh, hemos ido con consignas a un 8M, creo que fue el 2020, eh, sobre el trabajo me parece que era. Eh, y... Antes de eso diseñamos carteles, los imprimimos, eh, paramos a la gente, paramos a las chicas, y lo hacíamos posar con los carteles, las filmábamos, hicimos toda una producción, una preproducción para eso, eh, y fuimos con un relato para contar, más allá de, de lo que sucedía. Pero más eh, con relato o sin relato siempre como que lo charlamos antes y, y vemos qué hacer, pero siempre hay, hay un pequeño grado de espontaneidad y improvisar en el momento porque eh, la marcha te da eso de que por lo menos a mí es lo que más me gusta de, de ir y sacar ir y ver qué pasa no tener que no es algo rígido que estás en un estudio y tenés que hacer posar a la modelo eh, yo me siento muy cómoda en, en esto de ir y ver qué pasa de ir y reportar no sé si sí. alguna más tiene para, algo más para decir las chicas en nuestro caso también, este, es bastante, eh, por un lado espontáneo, pero por otro lado ya tenemos como principios, si se quiere, eso, por ejemplo, yo que hago videos, si voy a mostrar a niñas siempre trato de mostrarlos en acción, ¿no? Haciendo cosas, no, no, no, no detenerme así en sus rostros, ni nada, eh, si vas a mostrar a alguien en una situación vulnerable, ta, ¿por qué? También me vas a pregunta, ¿no? O sea, ¿Por qué estoy mostrando esto? ¿Qué...? que es lo que quiero mostrar, el año pasado, por ejemplo, hicimos eh, un registro eh, articulando con otros colectivos eh, de las ollas populares en, en Uruguay, en Montevideo y en, y en la zona metropolitana, y, y bueno, y ahí, obvio que surgió esa pregunta, ¿no? ¿Por, qué vamos, ¿por qué vamos a mostrar esto? ¿de qué manera lo vamos a mostrar? Y pasó un poco de, de bueno, qué tal, que yo elegí no mostrar a la gente haciendo la fila para comer un plato de comida, porque me parecía que no que no aportaba nada, porque era lo que mostraban los informativos todos los días, y sí mostrar a las personas que organizaban la olla, cómo se organizaba esa gente y cómo hacían que todo ese sistema eh, funcionara para que capaz que 500 personas puedan comer en el patio de una casa en, en el Maconi, que es un barrio eh, pobre de un entrevideo. Este, ¿no? Me parece re importante en la instancia previa al registro, re importante, y, y también, o sea, tiene sus, eh, como se dice, sus, sus riesgos, ¿no? Porque también nos pasó eh, la marcha de, de, de la diversidad en pandemia, que igual salió, y que creo que es el video que tiene más views en el YouTube de, de Media Red, y que tiene un nivel de odio en los comentarios, yo en un momento hasta pensé en bajarlo y después dije, no, lo voy a dejar porque estas personas en algún momento van a volver a ver el video y van a cambiar de lo que están diciendo. Porque aparte es, es un video que aparece un, un, en, en, en, al final del video aparece un cuerpo gordo y, y desnudo por la, por la avenida, ¿no? bailando y, y es como re impactante para las personas que lo ven. Y, y en un momento como que me cuestioné eso, viste, de bajarlo de no bajarlo y dije, no, lo voy a dejar. Porque ese cuerpo estuvo ahí y se merece no, no ser censurado. Este, nada, me quedé como con la ilusión de que la persona que, que, que tiró todo el odio ese, en algún momento lo vuelvo a ver y, y cambie el punto de vista eh, y el prejuicio. Este, y sí, eso. No, creo que también lo que pasa, que vas aprendiendo, a mí pasa que siento que las primeras fotos, por ahí yo no tenía inquietudes en buscar determinadas formas, y ahora es ver las fotos y decir, a mí, a mí me pasan las primeras marchas y decir, ¿por qué no le saqué una foto de las personas afro, No marchan, no tengo un cuerpo gordo, no tengo un cuerpo de y empezar a buscar eso, porque decir, bueno, ¿qué estoy mostrando? Si no, no, so, no soy los medios hegemónicos que termino mostrando todos, o okay, que no sé, hay una chica rubia, y vamos los 33 fotógrafos a sacarle la misma foto, porque vos estás acá, y el otro está acá, y el otro está acá. Entonces que creo que hay cosas que te la da la práctica de empezar a cuestionarte, qué yo solo tengo este, estos tipos de cuerpo o estos tipos de carteles, o, esto, o, da, o ciertas cosas que... Da, lo de las infancias es, un, es, es algo que nos super cuestionamos. Cuando, a la hora de subir una foto, digo, bueno, eh, te, ¿te dieron el permiso? ¿Vos preguntaste o algo? Entonces a nosotros una vez nos pasó, hace poco creo, que yo quería una foto de una niña con cartel y le digo, pero vos tenés el permiso tal. Después, lo que tiene bueno es que a veces te cruzás a las personas comentando la foto y le digo, sí, vio la foto, le gustó y tal, y la subís y te das cuenta que tal. O sea, que a la, por ejemplo, en este caso a la madre le gustaba la foto y para ella no representaba un problema. Pero preguntarlos y también estar abierto a la posibilidad que también pasa. Que, Puede llegar una persona y decir, mira, me das una foto mía y no estoy de acuerdo y bajarla. Y creo que en eso siempre estamos como muy abiertas a eso. O sea, vos mañana decís, mira, yo no tenía ganas por ahí y tal, y también respetar un poco el sentido común. Si yo estoy sacando una foto y vos pones la mano acá, tengo que entender que no querés que te saque la foto y me voy. Y no es tipo, bueno, vas a cambiar de opinión, me quedo un rato. No, ponés la mano acá y hay 75 personas que les puedo sacar fotos. Es como empezar a. A entender eso, y que la persona también está en su derecho de no querer más fotos. Sí, también creo que como realizadora siempre estoy como dispuesta a filmar todo, o a sacar fotos a todo, y después, este, con las compañeras, decidir qué va y qué no va. Nos pasó también el 8M, el, el del perro, foto del perro. Era un perro muy simpático, con un pañuelo violeta, con lentes, muy simpático, era muy gracioso, y todo el mundo tenía la foto del perro, todo el mundo le sacó la foto al perro. Y después Exacto. cuando le fuimos a subir, dijimos, no, paren, este perro, eh, ¿qué onda? O sea, ¿qué está representando un perro en la marcha? Eh, Realmente le estaba, estaba pasando bien ese perro ahí arriba de, este, de, esta, claro, de este, pero, en ese pero, lugar. Pero, pero también funciona eso, que coja por ahí sí, la foto del perro y varias fotos más y es muy probable que la foto del perro se coma todo el resto. Porque van a, van a pensar, van a ver eso, y ¿para qué subo el resto entonces? Entonces, como, que no siento sentido, y yo cuando saqué la foto del perro, fue pues, tipo, varias la sacamos y no nos dimos cuenta, pero está, estás ahí, y, la foto, y después, bueno, capaz que cuando se la estaba sacando, no me di cuenta, pero el perro estaba solo, por un momento estaba raro, y bueno, está, no. esta foto elegimos no subirla, y está, y hay otra foto en la marcha de las mujeres, y eso, estando ahí, en presencia, y no la foto de un perro, que es simpática, nos encanta a todos, gracias por estar, pero claro, pero pensar en eso si no se termina comiendo todo el resto también. Sí, siempre es mejor pensarlo en colectivo, estas cuestiones me parece. Sí, ahí justo hay un comentario en el, en el YouTube que decían Titi, alguien decía ahí que el, las baldosas de las calvadas eran las memorias urbanas feministas de Santa Fe. Y también alguien decía, ¿no? Esto de que también existe la instancia eh, Carolina, que creo que es de periódicas también. También existe la instancia en que se encuentran en la mitad de la marcha y hacen un repaso de lo que registró cada uno, ¿no? Y que esto es espontáneo, pero también organizado, ¿no? Para saber que se van con mucho material. Digo, pensando en esto de, de, de, de qué ven después, ¿no? Y Titi... Sí, eso es verdad, Carlos de periodistas también, y ella es realizadora audiovisual, así que siempre estamos ahí como laburando en la, en la misma línea. Eh, y también nos pasa que en el mismo ritmo y en la misma locura de la marcha nos vamos encontrando, nos vamos diciendo, che, viste tal cosa, sacaste tal cosa, yo le saqué a todas las columnas, yo le... Sí, siempre, claro. Somos unas fanáticas loquitas, sí. así que es mentira que siempre se organizadas. hartas y organizado. En sí. el anterior, en, el, bueno, anterior. en el, el 8M, yo me la cruzo a Titi y le digo, acabo de ver a dos niñitos con unos carteles re hermosos, eh, que decían como, si vuelvo, quema todo algo así, me dice, bueno, pero pará, no le saqué, o estaba con los paros, le digo, no, no estaba con mamá, le digo, bueno, le voy a preguntar si le puedo sacar y como charlar eso, eh, si después la podemos usar o no, y bueno, le pregunté a la dijo sí, sí, sacale, y sacamos, pero pues, si nos cruzamos siempre tenemos como cosas para decirnos. Sí, y una cosa que decían las compañeras ahí en cuanto a cómo vamos aprendiendo la práctica de qué sacar o qué necesitamos sacar, es eh, también posicionarnos como comunicadoras de la imagen porque a veces venimos siendo como, bueno, fotógrafas, o inclusive ni siquiera nombrándonos ¿no? como fotógrafas, en mi caso era como un hobby, algo que estaba ahí, tenía una cámara, sacaba fotos, y cuando entendés que es una persona comunicando, inclusive en el caso nuestro, que decimos como crearnos un medio de comunicación, y entender que no existen fotos para ilustrar temas, no existen fotos con perspectiva de género, o sea, queremos hablar de, de obras en construcción, no hay mujeres albañilas, queremos hablar de política y no hay mujeres políticas retratadas, eh, bueno, y así todo, todo, todo, todo. Entonces ahí es cuando te pones también en el ejercicio de ser creadoras de contenido, y de todo el tiempo estar generando esas imágenes para que existan. Y en ese sentido, bueno, Wikipedia me parece que es fundamental al pensar lo que es la plataforma de aterrizaje de cualquier persona que googlea algo. También le facilitamos a, a, a eso a ese alguien que simplemente googlea, y me parece que también está buenísimo, porque antes que elija la foto más estereotipada del mundo, prefiero que elija una foto con perspectiva de género. vi que habías eso. sí No, yo, no eh, más o menos, dejo casi todo, Titi, pero esto de, de que... En mi caso sí, yo soy fotógrafa, o sea, yo... Eh, Hago un montón de cosas, pero yo fotógrafa, así el título. Y me pasa como que lo que le dijo Titi esto, de que, de que de alguna manera generamos un registro de memoria, y con el tema de las ilustraciones de notas ya llevándolo a la comunicación, también estamos empezando a, a gestar algo, porque realmente o sea podemos llegar a ser en un futuro la escuela de nuevas comunicadoras y nuevos comunicadores, que empiecen a entender que, qué sé yo, que el amarillismo no va, que hay cuestiones que, que ya, no, no no sé, incluso hasta esto, de plantearnos de, de, de la búsqueda de una persona, cómo circula esa foto, eh, cómo ilustramos una nota de un femicidio eh, o alguien que fue víctima de abuso. Eh, y es súper importante que, que realmente un ratito nos detengamos y como, no solamente como fotógrafos, sino como comunicadoras, lo pensemos. Y que, no sé, empecemos a generar esto que de alguna forma ya lo estamos haciendo, que es un manual de estilo para nuevas generaciones de, de comunicadores. No, me encanta. Y además ahí la tenemos a Betina, que es de la nueva generación, ¿no? Definitivamente. <ríe> eh, pobre, la escreché un poquito, pero sí. Este, eh, y bueno, nos quedan nada más que tres minutos. Eh, y en principio, digamos, además yo me voy a tomar un poco de tiempo para agradecerles un montón, un montón por esta charla, porque la verdad que ha sido súper rica, tienen un montón de experiencias súper diversas y, y me encanta, digamos, cómo la, las articulan cada una. Así que bueno, agradecerles de vuelta a Periódicas, a Media Red. Y bueno, recordar, obviamente, que también está la campaña Alto Mujeres Trabajando, ahí estuvo, estu, estuvieron desde Wikimedia Argentina compartiendo el link. Eh, y se pueden sumar, bueno, hay un concurso de escritura en, de artículos en Wikipedia, donde podrían ayudar también a ilustrar algunos artículos eh, de, de, de profesiones que necesitan perspectiva de género, como decía Titi recién, necesitan que esas mujeres se visibilicen, y eh, también hay un concurso de fotografía, este, y ahí si entran en la página del Alto Mujeres Trabajando, van a ver tanto el concurso de wiki, eh, de escritura en Wikipedia, como el de fotografía. Y bueno, acuérdense, espero que este sea lo que se lleven de la charla, que si le van a sacar una foto a una mujer, le tienen que pedir permiso. <ríe> no retraten gente que no les dio permiso para ser retratada, por favor. Y, si este, y bueno, marones, nada. Que, ¿eh? Y que si son varones, que aprendan a correrse. <ríe> yo, yo ya sé con quién no meterme de grupos grupo de periódicos, ¿no? Sí, o sí. Sea, <ríe> Priscila es <ríe> nuestra guerrillera, es así. Vamos al frente, de Priscila va ahí. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, y nada, dejarles, miren, cinco segundos a cada una para que si quieren compartir alguna reflexión o alguna palabra final, y con esto ya cerramos el, el streaming. Ah, yo quisiera, porque en esto de que estabas pasando, las acciones que está haciendo Wikimedia Uruguay, también les comento que con la red Taller Flotante, el Fondo Sur y Wikipedistas de Uruguay Estamos llevando adelante una campaña que se llama Romper muros para soñar futuro Y que eh, la idea es trabajar con compañeras diseñadoras, fotógrafas, colallistas Que se animen a eh, nada, los registros que han obtenido Realizado ahora en las marchas del 8 Crear algún contenido para este, mostrarlos todos Tienen a plazo hasta el 20 de marzo Sí, son de Córdoba las compañeras de taller, son de Argentina también. Córdoba. Bueno, de periódicas, tiene algún aviso publicitario también? <ríe> si no es una reflexión, puede ser un aviso publicitario. <ríe> Creo que no, no sé. Visite. Yo, les, dono. yo, yo, yo, yo les, les, les quiero contar que cada vez que sale la campaña de donación de periódicas Yo dono anualmente, solamente cuando me llega el link ahí Pero bueno, hace mucho que, que no, no entro a Twitter Así que mándenme un mail, les voy a decir se pueden suscribir, se edita automáticamente eh, Ya, ya, <risa> ya, ya está. Bueno, se pueden suscribir, ahí está, pasé el link Se pueden sí, suscribir, nada, pueden visitar todo nuestro trabajo en www.periodicas.com.ar somos 15 mujeres trans, disidencias, haciendo ahí un montón de periodismo, un montón de comunicación con perspectiva de género, haciéndonos fuertes, creciendo desde acá, creyendo mucho en lo que hacemos, y bueno, también tenemos ahí un botoncito para suscribirse y para donarnos alguna platita, en el caso que quieran ayudarnos a seguir existiendo, porque obviamente no vivimos de periódicas, sí desde el corazón, pero bueno, ojalá se convierta en algún momento en un gran trabajo que es lo que queremos, como trabajadores de la comunicación. Bueno, me parece un gran, una gran manera de cerrar este, esta charla, y les agradecemos nuevamente por haber participado, y bueno, ahí nos vamos encontrando en las redes y en las calles. Gracias por invitarnos, nos encantó, un placer conocerlas Gracias. también. Un gusto conocerlas. Gracias, un gusto. Un gusto, compañeras a seguir... ¡Oh!